el Ministerio de Salud Pública entonces ¿cómo ella supo eso a por las redes sociales, dice que cuando yo llegué a mi casa ya en las redes decía que yo estaba positivo y ahorita, ahorita no se me acerca a nadie y me muero yo aquí sola ¿no? para poner un ejemplo debemos dejar el sensacionalismo y como nación colaborar crear protocolos de emergencia no declarar en estado de emergencia porque no estamos en estado de emergencia pero tomar medidas como si estuviésemos en estado de emergencia porque llegará un momento, porque ya no pueden decir que fue importado Ya está rodando el coronavirus por acá Entonces hay que tomar las medidas del lugar ¿Qué se hace en los países, los protocolos? Se aísla la persona, se le somete al tratamiento Porque de 100 personas que se contagian del coronavirus El 80% no llega a desarrollarlo Y pasa como un evento gripar normal El 20% llega a desarrollarlo y solo un 3, de un 3 a un 5% puede desarrollar la mortalidad. ¿Qué se hace? Hay gente que se resiste. No dieron hasta en este centro de aquí. Bueno, no, no. De una persona positiva de coronavirus, el personal que tuvo en contacto con, esa, con ese ser humano, hay que aislarlo, hay que estudiarlo, porque ustedes saben que ya se ha dicho que a través de la saliva y persisten espacios como las escaleras, como. ...los ascensores... ...yo le voy a enviar un video señor director... ...para ponerlo... ...en un momentito... ...para que ustedes vean una cadena... ...de mal manejo... ...ya están especulando... ...ya no aparecen las mascarillas... ...ya no aparecen los... ...los, los guantes... ...ya el comercio... ...porque también estamos colaborando... ...a generar un miedo, un pánico... ...no quiero decir con esto que no prestemos atención, porque es una pandemia es importante, pero nosotros hemos tenido virus aquí y hemos sabido enfrentarlo. Ya nosotros pasamos por la, la gripe aviar, la H1N1, ya nosotros hemos pasado por el chikunguya, ya nosotros hemos pasado por el, por el dengue, ya nosotros hemos pasado por el Zika virus. Entonces, parece mentira, ¿cuántas personas han muerto? En lo que va desarrollándose el virus. 6000, mil. niños mueren diario de hambre. 8500 niños. ¿Y quién para el virus del hambre? La comida y nadie lo da. Las naciones prefieren invertir en armas, en guerras. No lo de ustedes, porque yo soy de las personas que confío ya muy poco en... Las informaciones que se, que se sirven en los medios. Yo le apuesto a ustedes que el coronavirus, el COVID-19, fue generado en laboratorio, como yo lo dije aquí. Y se produjo un escape. Y esa es una forma de un grupo que dirige George y el grupo Bilderberg, de reducir población a través de la homosexualidad, la generación de virus y de pandemia, porque a quienes más afectan a las poblaciones pobres del mundo, que tienen menos acceso a la medicina. Y hay un negocio Ya usted va a buscar el, el, el, el, el vitín C Vitamina C, soluble en agua Y ya le subieron 10 pesos A la demás le subieron 20 pesos Para especular Hay que tener mucho cuidado Y salud pública porque después entonces El ministerio de salud pública El ministro es el que pasa la vergüenza como pasó ahora, una red de desinformación, que si la mujer, que si estuvo, que si no estuvo, y que dice el empleado de, del ministro de Salud Pública, representante del Ministerio de Salud Pública aquí, que, que sí, que, que, que, que, la, que, que se fugó del hospital y ya tranquila en su casa con, con el de alta, porque le enviaron, porque eh, después que dio positivo, eh, como lo dijo ahí en una rueda de presión, voy a poner todo eso para que ustedes vean la secuela, hay que tener cuidado con eso. Hay que generar los protocolos. Una persona no quiere. Llegará un momento en que va a crecer tanto, porque si un país desarrollado, como China, a pesar de que ellos tienen 1.325 millones de habitantes, Irán, que es una potencia nuclear, la segunda nación donde más muertos, han generado protocolos de protección. Y no es que usted va a agarrar y va a construir un, una barrera con madera y bloa, una gente que lo tenga. No, no, es manejar un protocolo, que esa persona no tenga contacto con nadie más, esperarlo en observación. Y si esa persona se niega, porque hay gente que se va a ir para su casa y se van a negar, llegará un momento en que los protocolos van a, a permitir que se vaya a buscar esa persona y decirle, miren, la persona que dio positivo, llegará un momento en que eh, se presentará el auxilio del Ministerio Público y la Fuerza Pública para irlo a buscar y que por su propio bienestar sea tratado y aislado. Lamentablemente, porque yo no entiendo cómo es que nosotros los medios, los ya estaban diciendo que si el comunicador, si una persona, por ejemplo, dio positivo, y que a propósito, Telenor aclara que no envió ningún camarógrafo para entrevistar a la mujer. Pero si una persona va positivo, para poner usted un ejemplo, por todo el mundo, si usted va a un caso a entrevistar a una persona con un caso sospechoso de coronavirus, usted tiene que ponerse guante, usted tiene que ponerse una mascarilla y cubrir el micrófono, protección plástico, o con una mascarilla puesta para eso, porque usted sabe que la saliva que va a tener el micrófono. No hay una cosa que le encante más dominicano que poner mano. Y por eso que no va tan mal. Y en eso los medios de las redes sociales están haciendo mucho daño. Están esparciendo. Y este negocio va creciendo porque después se convierte en un negocio. Como el cáncer. El cáncer se ha convertido en una industria de negocio. En el mundo. Y hay una simbiosis criminal entre... Los que fabrican los virus y las grandes casas que fabrican los medicamentos y las vacunas. Porque hay un negocio de mercadeo y que el único que pierde es el ser humano, que lo ponen en el medio como un conejillo de indias, como una rata de laboratorio. Eso hay que entenderlo y dejar de tomarse esto como si fuera una chercha. Porque hay gente que yo he escuchado también dentro de su ignorancia que ha dicho, ah, a mí no me importa, eso no me pasa nada. Entonces, después usted se muere. Y dicen, ah, pero es que Dios no. Ah, pero si Dios dice ayúdate, que yo te ayudaré. A Dios rogando y con el mazo dando. Yo conozco taxistas que montan a gente con, con influencias virales, con gripe. Usted bueno, sabe que ese estilo en los países desarrollados agarran y ponen la parte de atrás con un plástico lo protegen totalmente para que no pase y andan con su mascarilla y llevan mascarilla en el vehículo y dice, mire póngase su mascarilla si usted tiene virus gripal y ya usted sabe las medidas que hay que tomar de higiene de lavarse las manos cuando usted esté en contacto cuando usted visite de no pasar la mano. al niño le encanta ir pasando las manos y a uno le encanta cuando va bajando una escalera agarrar la escalera o agarrar cuando uno va eh, a, a un asesor y todo el mundo poniendo la mano y usted, se, y usted se lava y entonces coge la misma cosa de metal y la cierra con la mano. Usted se lava y coge el papel y con, con el mismo papel que usted se secó, baja las manecillas del agua y abre la puerta y la tira al zafacón para que no se contagie. Cosas tan sencillas como esas. Pero por eso es que República Dominicana está metido en todo porque no tenemos ni siquiera protocolo para manejarnos bien.